el pacífico y aquí venimos por la carretera interoceánica número 40 matamoros matlán y a pegarle a... al pueblo de concordia cordial saludo para Julián Crespo y Ramiro González Ya para cuando ustedes estén, estén viendo este video pues ya será enero del 2022 y pues lo mejor de lo mejor van a en este año Salud, mucho trabajo, mucho éxito para todos. Y pues, yo de antemano les agradezco que sean presentes aquí, hay servidor. Vamos a ver para los 20 del Mercado Estrella. Allá por la Sultana del Norte. Y pues a pasar el fin de año ahí en el... En el Serape, Colombia. Y pues así es donde... Y toda la banda que se acuerde, un servidor. Allí hace rato se armó la cargada. Sinaloense Recuerden en este tipo De carreteras A las curvas izquierdas Pegarse al A la raya blanca derecha Para que el remolque No No robe tanto Tanto carril contrario Y en las curvas a la derecha Lo más pegado que se pueda Aquí a la raya marieva checar el, el remolque, que no se voy a bajar de la carpeta asfáltica, pero al orillarse a la, a la línea amarilla, hay que tener mucho cuidado con el tráfico en contrasentido va, Así es, en estos caminos de sierra, banda. Como les he dicho en otros videos. Aquí en la sierra. La conducción es muy diferente a. a en lo plano. Tratándose de. De portables pesados. rebasar en raya continua pero para qué se hacen los pinches santitos todos lo hacemos, todos no vengan de pinches mamadores ¿Vean? pero pues bueno anda hay de todo Sigo dando candela porque hay que amanecer allá. Acuídense bastante, echenle ganas, pórtense bien, sean buenas gentes. ¿Qué es lo que este mundo necesita ahorita.